3. Dichos y refranes en español 21. Todos estamos en el mismo barco Todos estamos en el mismo barco Ejemplo Todos los empleados iniciamos la huelga Todos estamos en el mismo barco 22. Mucho ruido y pocas nueces. Muchos ruidos y pocas nueces. Ejemplo. Lucy habla de su vida de millonaria, pero su ropa, su casa y su coche son muy pobres. Ella es mucho ruido y pocas nueces. 23. Morderse la lengua Morderse la lengua Ejemplo Pedro siempre se muerde la lengua para no tener problemas con su jefe. 24. Volver a empezar desde cero Volver a empezar desde cero Ejemplo, voy a olvidar toda mi vida pasada, me mudo a otra ciudad y voy a volver a empezar desde cero. 25. Hablando del rey de Roma por la puerta Asoma. Hablando del rey de Roma por la puerta Asoma. Ejemplo, mira. Estábamos hablando de Julio y aquí va llegando. Hablando del rey de Roma por la puerta Soma. 26. Los negocios son los negocios. Los negocios son los negocios. Ejemplo. No importa que seas mi primo. Tú debes llegar a tiempo a trabajar. Los negocios son los negocios. 27. Cada loco con su tema. Cada loco con su tema. Ejemplo. Necesitamos respetar las creencias de cada persona. Cada loco con su tema. 28. Es más terco que una mula. Es más terco que una mula. Ejemplo. Diana no va a cambiar de opinión. Ella es más terca que una mula. 29. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Ejemplo Estaba triste porque mi novia me había dejado, pero luego encontré el verdadero amor de mi vida. No hay mal que por bien no venga. 30. Donde fueres, haz lo que vieres. Donde fueres, haz lo que vieres. Ejemplo. Recuerda que en Japón debes saludar bajando la cabeza. Donde fueres, haz lo que vieres. 3. Dichos y refranes en español.